¡Hey! ¿Qué tal? ¿Estás en Twitter? Hoy te voy a enseñar cómo hacer el efecto de clones. Así que comenzamos. Primero comenzamos grabando una escena en donde la cámara esté quieta. Comenzamos a grabar al personaje haciendo alguna actividad aquí. Después otra actividad. Después de eso otra actividad en otro lugar. después otra actividad en otro lugar, de esta manera sin mover la cámara para nada ya en After Effects vamos a a mover esto hasta que nosotros queramos, digamos ahí vamos a hacer que el video dure unos 10 segundos separamos el contorno de trabajo y vemos que aquí está haciendo la actividad duplicamos esta perdón duplicamos esta capa y la arrastramos y buscamos la otra escena perdón la otra actividad ¿Dónde está Más o menos por ahí. Esta está la otra actividad. Ahora. Control D. Arrastramos para ver la siguiente actividad. Ahora. Le cuadramos la otra actividad. Que está acá. Que es esta de aquí. Y por último, la última actividad que hicimos. Tenemos que tomar en cuenta que las distintas actividades no se crucen entre sí. Aquí tenemos la última actividad que está en otro lugar de esta manera. En este paso lo que vamos a hacer es, seleccionando la capa, vamos a seleccionar la herramienta de pluma y recortamos al, per al personaje haciendo la actividad de esta manera seleccionamos la segunda capa y de la misma manera seleccionamos la última la penúltima capa y recortamos a sí mismo al personaje y al final nos quedaría algo así En este paso vamos a corregir el color. Si vemos que se ve por la variación de luz, se ve que los videos tienen diferente iluminación. Para eso nos vamos a... Vamos primero con este. Vamos a las opciones de máscara. Vamos a colado. Le vamos a colar. Creo que no hay necesidad de hacer algo más Vamos al segundo Y presionamos Las opciones de máscara a sí mismo Y también en colado De esta manera Vamos al último Penúltimo, perdón Siempre me equivoco ahí. ¿eh? Máscara y colado De esta manera Así Y le damos a pres Y presionamos cero para ver si se nota algo Me doy cuenta que esta parte Aquí está muy blanca Entonces en el caso que, que lo necesite Vamos a, a poner un efecto De curva Y vamos a oscurecerle Que es igual a lo demás. A ver. Sí, me parece que está continuo el color de aquí. Presionamos. A ver, quitémosle el, todo, el, todo el volumen de aquí. Vamos a buscar si tengo alguna canción. Creo que tenía una en mis descargas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pongamos esta, sea la que sea. Presionamos 0 para renderizar. Vamos a darle una vista previa. Presionando de nuevo la tecla 0. ¿Eh? Se ve bastante bien. Pero como podemos ver en la parte de acá hay un error. En donde la pelota se oculta. Solo le haríamos algo así. Y ya. Ahora sí veámosle qué tal salió. Ahí. Como podemos ver ya no hay errores. Bueno, espero que te haya gustado el tutorial, dale me gusta, suscríbete, compártelo en tu muro y nos vemos.